Señores, y nos vamos en el ambiente urbano, nuestro hermano Angel Lizardo. Ya es una realidad, Toquicha y Rosalía, la artista urbana Toquicha y Rosalía ya realizaron el rodaje de su video a la canción que aún se desconoce el nombre, pero según versiones extraoficiales es un dembow con colores distintos, al, a los criollos, son de un voz distinto a los criollos. Rosalía, la artista la artista española llegó al país la semana pasada. y Desde su llegada llamó a la atención a grabar, llamó la atención a grabar con Toquicha. Se recuerda que Toquicha fue muy cuestionada por la manera de, del uso de su de un santuario eh, de la Virgen de la Altagracia en en Jarabacoa, lo cual el alcalde de La Vega se creyó formalmente contra la cantante. Eh, no Se desconoce todavía, pero ¿cómo así? Un dembow. Un dembow diferente a los criollos. Porque es que dembow. Algo diferente como de su origen, ¿eh? Exactamente. Bueno, para que escuche. Hay que escuchar. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar el audio. Pero si es lo que se escucha, es lo mismo. Es lo mismo que hace el alfa. El alfa es el único que le ha dado un toque diferente al dembow criollo. Y lo ha llevado a un él. nivel internacional. Entonces, tal vez la, lo... pa, la, la parte de Rosalía ha diferente. También. Es distinta. Sí, porque lo que la caracteriza a Rosalía es el flamenco. Entonces ese tipo de, de tono, las palmas que usan mucho ya en España, puede ser que en una parte lo haga Eh, hey, pronóticate eso. Dura. Vamos a ver. Eh, eh, du sí, dura, eh, eh, la dura. Sí, la sí. esa ¿verdad? pareja, la pareja como del momento, como que aprenden uno a otro. <risa> Le dio calor al men, ¿qué pasará? <risa> ¿Eh? ¿Y qué fue? Bueno? Le ha dado calor a no, él. Pero, al pero Camila llegó con un calor hoy. ¿Eh? Ella llegó con calor hoy. ¿Tambicado. Terrible. Sí, a pie, fue. No. Yo no entiendo qué calor. hoy hey, no No tira mucho humo, vaya juntos ustedes? No. <risa> no. Ay, ya vamos vi. a sacarle un CG fiado a este muchacho. Acá le ponga algo. Usted también un CG de los motores aquí. Fiado a este muchacho para que la pueda traer amable. Porque imagínate. No, pero ella se monta, en la pasola. Tú sabes montar ese CG para que busque el mío no. que yo tengo allá. Lo Ay, mío él pasó. No lo sabe tampoco. Hubo un pana que yo le dije, Mani, sí, ¿y ¿Qué tú dices? Oye, allá hay un CG. Yo tú sabes, te lo puedo prestar. Pues, ella no se maneja eso ah, de CG. Ah, yeah. ¿Y cómo tú vas? ¡Ay, Dios! Una jipeta, esa jipeta ¿eh? ¿cómo es esto, señores? ¿Eh? Sí, yo creo que eh, yo opino lo mismo también, que es la parte distinta eh, a lo que es el dembow original, el dembow de aquí, el cotidiano. Sí, es, es, como, es como dicen, puede ser que al dembow cotidiano… Explícanos tú de la fusión de, de Puede Urbana. ser que al dembow cotidiano, el dembow criollo, yo, yo le metan como por ejemplo hacen con… con un el, violín. Un, un reggae, ¿no? con el reggaetón con la bachata cuando Romeo graba, que claro. tú te esperando, está Romeo ahí, a lo último tú escuchas una güira, una tamborita y hay una fusión ahí. Eso y puede, puede meterle ser, un violín, un flamenco, un flamenco. flamenco ¿Ruselía? Una ¿Ruselía? Claro. ¿no? ¿Puedes meter un ruscelina? La no, <risa> vaina, ajá, Que sube y baja ya. Y ya ahí está el tema Y internacional ahora internacional Ese proyecto no, no, se, se mete fácil, se mete fácil Llegó el hombre va. Bien, bienvenido al Pinto <risa> eh, Señores eh. Que hoy le toca a él el brinde entre amigos <risa> eh, Ahí está Dice que no va a comprar nada Vamos a ver si... okay. <risa> Tenemos ya la foto le, le damos No, tú nunca tienes usted lo de sacarte no no todo todos los días él saca eso es lo Hoy que dice <ríe>